Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de programación. En el capítulo de hoy vamos a empezar una nueva serie acerca de Jetpack Compose, un toolkit de interfaces declarativas para Android. Compose es la nueva línea mimada de Android. Lo que busca es mejorar cómo generamos interfaces nativas. Y para eso han creado una excelente librería que ya vengo siguiendo hace bastante. De hecho hice un video hace un poco más de un año. Les dejo el link acá. En una release bastante inicial. Pero ya que Jetpack Compose está a punto de salir en su versión estable 1.0 en julio. Anunciada ayer durante la Google I.O. Creo que es momento de dedicarle más tiempo en el canal. Ya que para los que hacemos Android nativo va a ser algo muy importante y que vamos a utilizar en un futuro cercano seguramente en nuestros trabajos. Si sos un desarrollador que está pensando en especializarse en Android Activo, Jetpack Compose va a ser algo indispensable en tu futuro, así que te recomiendo que te suscribas, eh, dejes un like y vamos a ponernos manos a la obra. En la página principal de Jetpack Compose, que les dejo el link en la descripción, van a poder encontrar mucha más información. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción y el setup. Acá, ahora vamos a entrar más en detalle en cómo se trabaja en Jetpack Compose, pero básicamente lo que tenemos son funciones. Estas funciones tienen una anotación especial que es la Composable que lo que le dice al compilador es que esta función va a generar un elemento de UI. Luego utilizando un DCL de Kotlin nos permite anidar cosas si lo queremos comparar con HTML, Flutter o lo que sea es el mismo concepto. Nosotros podemos anidar diferentes elementos unos adentro de otros para generar interfaces más complejas. Y en estas anidaciones nosotros podemos ir definiendo de manera declarativa cómo se va a ver nuestra interfaz. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que nos da y bien entramos a la página nos dice que tenemos una tarjeta, un card que sería este bordecito blanco que dentro de ese card hay una columna, las columnas ordenan sus ítems de manera vertical, tiene una imagen, luego tiene una visibilidad animada, y dentro de eso tiene un text. Tanto este column, como este card, como este image, como este animated visibility, vamos a ver ahora dentro de poco que también son funciones que también tienen la anotación Composable. De ahí viene el jetpad Compose que podemos agarrar estos composable y combinarlos, componerlos entre sí para poder generar nuestras interfaces de manera muy simple y rápido. Otra ventaja que vamos a tener al cambiar en Android nativo el XML con el... con nuestras Views y con nuestros Fragments y con nuestros Activities por funciones composable es que las funciones composable las podemos testear independientemente y es mucho más simple que testear nuestros, eh, nuestras vistas completas como venimos haciendo con Expresso, por ejemplo. Por último, y no por eso menos importante, una de las grandes ventajas que genera el tema de Jetpack Compose es que ya no dependemos de las actualizaciones del SDK o del sistema operativo para disponer de los nuevos elementos. En el pasado, si por ejemplo queríamos utilizar una nueva API que estaba... En la, en, en la clase Button de, de Android y había salido en la API 21 y nosotros queríamos que nuestro, nuestra aplicación corra en un dispositivo más viejo no podíamos hacerlo de manera muy fácil porque a medida que Android avanza los teléfonos viejos se quedan con versiones viejas y por lo tanto con el código viejo en cambio con Jetpack Compose hacer una librería del paquete Jetpack la podemos actualizar todo el tiempo en nuestra aplicación y eso no depende de nada de lo que esté en el teléfono mismo, sino va con nuestra aplicación. De esa manera podemos siempre tener el mismo código sin necesidad de andar haciendo diferenciación entre la versión de Android para todos los dispositivos que queramos soportar. Antes de empezar a ver cómo se hace el setup, les recomiendo que le peguen una mirada a la página, les da una breve descripción, tienen un tutorial de inicio, tienen los do la documentación completa, hay varios Codelabs que pueden ir viendo si quieren hacerlo. Acá algunos conceptos básicos, eh, cómo hacer layouts, que esto lo vamos a ir viendo, cómo hacer aplicar Teams dark, para soportar, por ejemplo, Dark Team y Light Team. Cómo usar states y salvar datos. Hay videos de los nuevos que están saliendo. Hay mucha documentación. Hay un grupo Slack si les interesa. Así que vayan chequeando la documentación vale la pena y está bastante bien escrito. Para poder trabajar con Jepard Compose todavía tenemos que bajar la versión de desarrollo de Android Studio, por lo tanto que en este caso se llama Artif Fox. Tenemos que bajar la versión beta o podríamos bajar la canal y no les recomiendo esta porque es más estable. Y esta versión puede ser ejecutada en paralelo con la versión que tengan. Como pueden ver las releases preview tienen un icono amarillo entonces nosotros podemos tener en paralelo el Android Studio que utilizamos para trabajar el día a día y tener la preview para trabajar con Jetpack Compose. Ahora vamos a esperar a que esto baje y luego vamos a seguir con el setup. Una vez que, una vez que tenemos descargado nuestro Android Studio, lo único que nos queda en el caso de OSX, es arrastrarlo a nuestra carpeta de aplicaciones y vean ahí cómo me queda mi Android Studio normal y mi Android Studio Preview que tiene un icono amarillo. Vamos a ejecutarlo y vamos a empezar a crear nuestra primera aplicación con JetPad Compose. Lo primero que nos dice nuestro Android Studio es que lo configuremos, lo voy a setear en estándar, Team Oscuro. Y ahí ahora se va a bajar el emulador y nos va a dejar un emulador para que podamos utilizarlo. Una vez que ya tenemos nuestro Android Studio corriendo. Si están acostumbrados a la versión vieja, van a notar varios cambios estéticos. Lo que vamos a hacer es generar un nuevo proyecto. Dentro de estos proyectos vamos a buscar este que se llama MP Empty Compose Activity, que ya nos hace un setup inicial de Jetpack Compose. Si elegimos el de Empty Activity, tenemos que hacer el setup nosotros. Es posible, pero vamos a arrancar con este que ya hace todo por nosotros. Cabe aclarar que Jetpack Compose se puede utilizar en aplicaciones existentes, se puede ir reemplazando pequeñas partes o pantallas enteras de una sola vez. Más adelante vamos a tocar ese tema. Pero por ahora vamos a generar un proyecto de ejemplo que se llame como gasto. Para aquellos que sigan el canal hace un tiempo, yo hice una, aplicación, una serie de videos sobre cómo hacer una aplicación de control de gastos en Flutter. Y voy a hacer la misma aplicación con Jetpack Compose, integrando Jetpack Compose con Firebase como para tener de ejemplo y poder ir comparando diferentes técnicas que utilizan los diferentes frameworks y cada uno después pueda sacar las conclusiones de qué framework le gusta más vamos a dar a finish y vamos a darle más protagonista al android esto de es what's no nos interesa por ahora acá abajo a la derecha bien chiquito, y se ve que está terminando de indexar y de procesar todo vamos a darle unos segundos y ahí ya tenemos cargado nuestro primer proyecto lo primero que vamos a hacer es aumentar el tamaño de la letra porque si no en los comentarios me van a prender fuego ahora sí, ahí se ve un poquito mejor vamos a esperar que termine el grader build que esto está bajándose de dependencias y un montón de cosas Android es las primeras builds de Android suelen ser un poco más lentas que otros frameworks no es un problema muy grande esto van a ver que después se pone más dinámico mientras esto carga vamos a ver un poco la estructura del código que nos generó para empezar, tenemos una clase que es la mainActivity que hereda de ComponentActivity. Esta es una activity especial que está preparada para JetPad Compose. Podríamos usar, podríamos en nuestras, en nuestras aplicaciones, seguramente acá podemos tener una fragment activity o alguna de las otras, o una activity normal. Cuando se ejecuta la función onCreate, es cuando se está creando esta activity, se está utilizando una función especial que se llama set content que nos permite setear el contenido de nuestra interfaz utilizando JetBot Compose en una aplicación android típica acá tendríamos algo como set content view y tendríamos el layout con el que estamos creando la vista utilizaríamos databind y no, un montón de otras técnicas pero básicamente existen. tendríamos un set content view y un set content esa es como la primera diferencia. Luego, este set content, lo que espera adentro es llamadas a funciones de Jetpad Compose, que tienen que ser de tipo composable. En este caso, lo primero que me agrega por default es un como gasto team. Este es un composable especial que vamos a poder modificar y en el cual nosotros podemos customizar cuál va a ser el team de nuestra aplicación. Entonces, de esa manera, nosotros podemos setear cuál es el color primary. Eh, el color de las actions, eh, la forma de los botones, todo lo que tiene que ver con el team que antes lo hacíamos por XML, lo vamos a poder hacer en esta función. Luego, esto recibe un callback. Este callback adentro va a ejecutar otros composables hasta llegar a este greeting. Este composable greeting es, como vemos acá, es una función que recibe un nombre por parámetro y genera un text, que el text sería como el equivalente al text view donde nosotros podemos renderizar texto, que le asigna el texto hello, pesos name. Pesos name es la interpolación del nombre que nos pasan por parámetro Asimismo, tenemos otra composable que tiene otra notation que se llama preview, que lo que nos permite es, justamente como se está abriendo acá a la derecha, ver un preview de todo lo que está acá dentro de, esta, de este composable de manera inmediata o casi inmediata, para poder ir viendo a medida que yo cambio este texto sin tener que reinstalar y compilar toda la aplicación. Vamos a darle el primer build para que este preview se haga visible. Y ahí vemos nuestro preview, donde vemos que dice Hello Android. Esta herramienta tiene un montón de cosas que vamos a ir viendo. Por ejemplo, acá me pone un iconito donde yo puedo hacer un deploy. O si tuviese animaciones, puedo ver las animaciones. O si tuviese un botón, podría cliquearlo y ver sin instalar la aplicación en el, en, el, en el emulador. Directamente hacer pruebas acá. Pero vamos a ir viendo también más adelante. Lo que me interesa mostrarle en principio es que si yo acá, por ejemplo, pongo hola. Ni bien voy escribiendo el preview, se actualiza en tiempo real. Y si esto lo quiero probar en la aplicación, directamente lo puedo compilar o presionar ese botón para que se haga el deploy en el dispositivo que tengo corriendo. De las cosas que me generó, como pueden ver, acá tengo, ahí me está abriendo el emulador, lo voy a correr porque no lo vamos a ver ahora. Como pueden ver, acá en el, en el paquete ui.team, acá tengo cuáles son los colores oscuros, cuáles son los colores claros. Acá tengo el como gasto team. Acá tengo la elección de los colores en, en base a si estoy en Dark Team o en el Light Team. Y básicamente lo que devuelve es un Material Team. También acá puedo definir Shapes para definir cuáles son los, los corners redondeados, los colores, la definición de los colores, las tipografías que voy a usar, etc. Yo puedo ir configurando todo, toda la parte visual de mi aplicación desde acá. Ahora sí, si vuelve el emulador... Acá veo que tengo la aplicación Hola Android. Si yo acá pongo chau, acá el chau me actualiza. Y en el emulador también se actualiza bastante rápido. La verdad que eso antes no andaba así de bien. Y es bueno ver que tenemos estos cambios casi automáticos. Vamos a ponerlo en paralelo. ¿Eh? Y se ve que han mejorado mucho la interacción entre los emuladores y los composable de manera de poder hacer cambios inmediatos. Vamos a hacer una otra prueba, vamos a achicar un poquito esto. Vamos a agregar una columna, importamos la columna y dentro de la columna vamos a agregar el Greetings Android y vamos a mandarle un saludo a Flutter. Si yo ahora salvo este archivo, la aplicación no se actualiza inmediatamente. Y esa es la parte donde sí tenemos que ver el tema de recompilar. Si volvemos a compilar, como nos recomendaba, ahí solamente se actualiza el preview, y si yo, yo quiero ver los cambios en la aplicación, tengo que volver a ejecutarlo. Y ahora sí veo los textos uno abajo de otro. Los Composables, aparte de poder modificarlos, pueden tener parámetros o no. Si vamos a ver la columna, por ejemplo, podemos ver cuáles son todos los parámetros que acepta, una cosa interesante, así como pasaba en Flutter, tenemos todo el código disponible de los Composables que utilizamos, por lo tanto podemos ver y aprender de ellos, lo cual es muy útil cuando uno está empezando y quiere, por ejemplo, hacer cosas que no sabe cómo se hacen o qué tipo de datos acepta, podemos ir a ver el código dentro del mismo editor. Entonces, mucho, casi todos los Composables, o por ahí la, la gran mayoría, suele tener un modifier, el modifier nos permite cambiarle cosas, ahora vamos a ver qué cosas, y después suelen tener algunos parámetros específicos, en este caso por ejemplo como es una columna, cómo queremos ordenar los ítems verticalmente, cómo queremos ordenarlos horizontalmente, y luego siempre van a tener un contenido que es lo que está dentro que siempre suele ser una función, y por eso tenemos siempre todas las llamadas a estas funciones anónimas. Para los modifiers. La clase modifier tiene un montón de métodos. Por ejemplo, podemos cambiarle el color del background. Podemos hacerlo alfa. Podemos animar el contenido. Podemos setear un aspect ratio para, este, para esta columna. Podemos agregarle un borde, por ejemplo, de un dp. Esto sería width en dp, por ejemplo un borde de un dp y qué más acepta esto, necesitamos pasarle un color y para los colores tenemos una clase color que ya tiene todos los colores de material design, vamos a darle algo que se note bastante y vamos a volver a ejecutar esto para que se suban los cambios y ahí ven que mi columna tiene un borde rojo pero por ejemplo, a mí me gustaría que la columna ocupe todo el ancho de la pantalla. Entonces le puedo dar otro modifier que le diga que llene el max width que haya. Y a su vez me gustaría que el contenido tenga un padding de por ejemplo 4 dp. Volvemos a ejecutar. Y ahora mi columna ocupa todo el ancho. Y mi contenido ya está un poquito más separado. Vamos a ponerle algo que se note un poco más. Ahí, ahí se nota más el pad. ¿sí? De esa manera yo puedo ir haciendo composición de diferentes funciones o composables que nos permiten generar nuestra interfaz. Composables que nos van a servir para empezar a trabajar. Bueno, tenemos el card, que es el de material card. Es uno que va a ser útil al principio. No, me equivoqué el botón. No sé por qué me dice ese termina todo el tiempo. Me parece que algo estoy haciendo mal. Eh, ahí nos estaría notando el card. Eh, vamos a poner... No tiene.. Vamos a ponerle un padding a nuestra card. Para que sea mejor nuestro contenido. Eh, sigo sin verlo como me gustaría. Luego, otro que nos va a servir es el composable image que nos va a permitir agregar imágenes en este caso no sé si tengo alguna imagen vamos a poner el a ver ese si vector test que es es una imagencita no vamos a poner el launcher este image recibe un painter o un image bitmap para pasar un painter tenemos esta función que se llama painter resource y que le pasamos cuál es el ID que queremos pintar. Y esto tiene que ser... Y adicionalmente tenemos que pasarle un content description. Que por ahora no le vamos a pasar nada. Y nuevamente nos actualiza. Ahí estamos. Ahí se ve la imagen que queríamos mostrar. Y abajo tenemos un, otros dos los, nuestros dos textos. El card no se termina de ver todo porque en realidad la card es como blanca con una sombrita y bordes redondeados. No estaría siendo muy visible, pero está ahí. Otro, otro que nos va a servir es el row. El row nos permite, si la columna es vertical, el row es horizontal. Entonces ahí estaríamos poniendo el hola. Perdón, ahí estaríamos poniendo el... Hola Android a la derecha de la imagen y el hola flatter abajo. Ahí está haciendo un build y para que esto se actualice, así el apply code changes funciona. No, okay. simplemente le damos a ejecutar. ¿Sí? Ahí tengo el hola Android y el hola flatter abajo. Creo y solo creo que como estoy modificando el set content directamente, eso no hace un live preview. Para que eso funcione, debería meterlo en un composable, es decir, si yo todo esto lo extraigo en algo que se llame, no sé, algo así como main UI, y acá llamo a main UI, lo reinicio y ahora sí empiezo a jugar y acá pongo otra column y esto lo muevo todo adentro. refresh no le gusta nada bien aparentemente cuando hay un cambio grande no sabe renderizar de vuelta la aplicación ahí lo que sí podríamos hacer es cambiar nuestro preview y decirle que el preview lo haga en base al main ui ahora sí tengo el preview que es lo mismo que veo en el navegador y yo ahora lo que quiero hacer es que este row tenga un modifier y lo que quiero hacer es decirle que mis elementos de manera horizontal sean space between que llene que complete el espacio entre medio para separarlo no le gusta ok no existe space between Ok, ahí está, Arrangement, space Spacebit. Esto debería hacer que se separe se la imagen de la columna, pero para que eso pase seguramente le debería decir a mi modifier que llene todo el ancho. Y ahora sí, como pueden ver, mi, mi columna ocupa este pedacito donde están los dos textos y se va a la derecha y todo el espacio del medio se completa Vacío para separar los elementos. Vamos a darle un poquito de formato. Y ahí puedo ir jugando y armando mi interfaz. Una vez que estoy contento con esto, lo paso al dispositivo y ahí lo veo en vivo. Y de esa manera voy construyendo mi interfaz. La puedo ir construyendo con el preview y después la voy probando directamente en mi aplicación. Si quisiera hacer que algo es cliqueable, supongamos que quiero que mi columna o que la imagen sea cliqueable. Tengo dentro del modifier... Tengo también los eventos, entonces puedo decirle que es clickable, el combine clickable no estoy seguro que es, pero vamos a suponer que es el clickable. Y acá puedo ejecutar la acción que quiero que pase cuando es clickable. Hay un montón de otros composables que los vamos a ir viendo a partir del capítulo que viene, donde vamos a empezar a planificar una interfaz con todos sus assets. Vamos a ver bien más modificadores, vamos a ver un poco más cómo ir pensando la interfaz de manera declarativa. Pero por ahora creo que estamos bien como punto de partida para entender un poco cómo funciona JetPad Compose. Así que los voy a dejar acá. Les recomiendo que vayan leyendo un poco los tutoriales. Y nos, encontramos en el, y nos encontramos pronto en el próximo video para empezar con la pantalla de login de nuestra aplicación. Muchas gracias a todos los Patreon. Muchas gracias por suscribirse. Y nos vemos la semana.